Bueno, estamos en la segunda parte de la clase. Y bueno, en la primera parte vimos el tema de la limpieza de la base de datos. Ahora viene la parte más interesante, viene el rock and roll, que es analizar la base de datos. Y para eso vamos a ir trabajando clase a clase distintas formas de análisis y, y demás. Pero para esta primera base de datos vamos a ver una primera fórmula útil para el análisis, que es la fórmula COUNTIF. La van a ver escrita ahora cuando escriba la, la fórmula y la, la empiece a aplicar. Pero es, si conocen el Excel, es la fórmula for, la contar sí. Eh, pero en, en las hojas de cálculo de Google se aplica en inglés como count if. Y me va a servir esa fórmula COUNTIF para, por ejemplo, saber cuántas respuestas corresponden a masculino y cuántas a femenino. Cuántas respuestas corresponden a la Ciudad de Buenos Aires, cuántas a Avellaneda, cuántas a Presidente Perón y así. Eh, cuántas respuestas eh, responden un poco, bastante, nada. Y así, todas, cada una de las columnas. Es una gran fórmula para analizar las respuestas para este tipo de base de datos, por lo menos, que no es numérica, son respuestas eh, de, de palabras. Si fueran números utilizaríamos suma, promedio, multiplicación, división, lo que hiciera falta. Bien, bueno, vamos a... Aplicar la fórmula count if en, por ejemplo, la de género. Y acá lo vamos a ver. Recuerden, toda fórmula comienza con el signo igual. Entonces ponemos igual. Y ahí escribimos la fórmula. Count if y, y el sistema ayuda. ¿Ven? Count if, ven que se escribe así. C-O-U-N-T-I-F. Abrimos paréntesis. Seleccionamos el rango que queremos analizar. Esto es la primera celda y la última de la columna que queremos analizar. Y ahí me lo marcan, ¿ven? B2, dos puntos de 24. Eso significa de B2 a B24. Punto y coma. Ponemos Comillas. Y entre comillas escribimos exactamente la palabra que queremos saber cuántas respuestas tiene. En este caso, masculino. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, vamos a dar Enter y esperamos que la fórmula funcione. Bien, rápidamente me dio el resultado. 16. 16, según esta fórmula, 16 personas del curso... Dijeron que su género es masculino. Vamos a hacer lo mismo, y voy a repetir la fórmula y ustedes van a ver, poder verla de nuevo su aplicación, con el género femenino. Entonces, escribimos igual, porque iniciamos una fórmula. ¿Qué fórmula? Count if. Count if. Paréntesis. Seleccionamos todo el rango de celdas que queremos analizar punto y coma comillas femenino las mayúsculas o minúsculas no cambian nada. Eso es bueno saberlo. Cierro paréntesis. siete Yo acá tengo 23, ¿no? Porque las 23 respuestas, porque la primera 1A, por ejemplo, la fila 1 es del título, entonces restando el título son 23 respuestas. Y podemos comprobar que 16 más 7 es 23, con lo cual están todas las, todas las respuestas contadas. Entonces tenemos que masculino es 16 y femenino es 7. Y de hecho le hacemos un recuadrito para que quede ya... Contabilizado. Es más, lo voy a pintar para saber que esas son las pequeñas tablitas que voy generando con los resultados. Ahí está. Bien. Después podría ser con municipio, pero voy a ir con más fáciles. Esta es como muestra. Ustedes van a tener que hacer con todo. Bueno, vamos a hacer cuánto consideras que te afectó la cuarentena. Lo voy a escribir un poquito más abajo, así no se pega. Lo que voy a hacer es, voy a insertar una, una fila. Eh, una encima a ver. ahí está y elimino, borro el formato de esto. Bueno, el formato no importa, pero les quedó ahí. Lo que voy a hacer es bueno. Ahora vamos a hacer las tres categorías que tenemos acá. Entonces, lo voy a hacer acá abajo. Tenemos eh, nada. Un poco. Bastante. Bien, y voy a analizar. Acá. Como siempre, una fórmula va con igual. Selecciono el rango, que puedo hacerlo de abajo hacia arriba. No es problema por eso. Hasta acá. El título no lo incluyo. ¡Ah! Si estaban atentos se dieron cuenta. No puse qué fórmula voy a aplicar. Countif. Ahora... Abro paréntesis. Estaba haciendo mala forma. Ahí. Abro paréntesis. Seleccioné el rango. Punto y coma. Comillas. Poco. No. Primero era nada. Cierro comillas. Cierro paréntesis. Bien. Nada dos. O sea, de 23 solamente a 2. no les afectó nada la cuarentena. Ya eso es un título. Al... 2, es menos que el 10%, o sea, 9 de cada 10 estudiantes, de periodismo de datos del UNDAP del segundo cuatrimestre de 2020, eh, 9 de cada 10, fueron afectados por la cuarentena. Bueno, ya tienen un primer título. O sea, cuántos les afectó un poco? Entonces, de nuevo, ahora sí la vamos a hacer bien, igual, is paréntesis, ahí seleccionamos todo el rango, como les dije podemos hacerlo de abajo para arriba del título no lo incluimos punto y coma comillas un poco cerramos comillas, cerramos paréntesis, 14 a 14 que es más del 50% habría que hacer algo como el 55 por ahí eh, o 57, pues habría que hacer el cálculo correcto, ¿no? Para saber eh, qué porcentaje es. Pero a más de la mitad, le afectó un poco. Y vamos a ver bastante, que podríamos restar, ¿no? Eh, 14, 16, a 7 les afectó bastante, pero no importa. Vamos a hacer la, vamos a hacer la fórmula porque eso es lo que nos garantiza countif, paréntesis, el rango, Ahí, comillas, punto y coma, perdón, comillas, eh, como era, bastante. Bastante. Ven, ahí va a salir mal. Si escribimos mal, eso sale mal, ¿eh? sale cero, por ejemplo. Siete, como les dije, tenía que ser siete la, lo que quedara, pero eso significa que está bien. Las fórmulas estuvieron bien. Todas las respuestas están contabilizadas. Bueno. Ahí está analizado eso. Ahora. Vamos a hacer uno o dos más, pero si entendieron la fórmula y, y la dinámica, ya pueden cerrar acá el video y ponerse a trabajar con su base de datos. Pero vamos a seguir haciéndola para, para con otra. Por ejemplo, las las estaciones del año preferidas. Vamos a escribir acá, eh, verano, otoño, invierno, primavera. El orden lo definen ustedes, yo empecé de enero para adelante. Bueno, eh, entonces acá, igual, countif, paréntesis, seleccionamos todo el rango, ahí, punto y coma, comillas, verano, cerramos comillas, cerramos paréntesis, enter, 7, verano. Vamos a hacer lo mismo con otoño. Ojo con hacer esto, porque ustedes dirán, ah, bueno, lo que hago es pego la, arrastro la fórmula. No, porque miren, una, miren lo que pasa ven que acá va de G2 a G24 si ustedes arrastran empieza desde una más abajo y más G3, G25 lo que pueden hacer es si arrastraron es corregir eso pero tienen que hacerlo a conciencia G2 a G24 porque si no sale todo mal y acá le ponen otoño y Enter. 1 bien el otoño no tiene buena fama. Bueno, ahora arrastramos, pero esto no lo dejamos así, ¿eh? Recuerden que hay que corregir, porque empezó de G3 y nosotros necesitamos que empiece de G2 y que termine en G24, no en G25. Y corregimos, por, por supuesto, otoño no nos... Ah, escribí mal, ¿eh? G45. G24. 23, no. 24 también. Ahí está. Y ahora... En vez de otoño, tenemos que corregir y poner invierno. 4. Bien. Un poco mejor que, que con invierno. Y vamos a ver primavera. Podemos arrastrar, pero acuérdense que hay que corregir la fórmula. No la dejen como está. Tienen que corregir el rango, que vaya de G2 a G24, porque si no les tiene en cuenta otros valores. Y, por supuesto, la palabra que están buscando. Que es primavera. Miren, si yo le escribo mal, la estoy escribiendo mal a propósito. Miren lo que pasa. Como la fórmula está bien, me va a dar cero. Y yo escribí mal y puedo pensar, ah, bueno, nadie respondió a esta categoría. Como yo acá lo puedo ver, que hay varios, primavera, voy a saber que está mal. Pero si fueran miles de resultados, por ahí no me doy cuenta. O muchas, muchas categorías. 18 estaciones, por ejemplo, supónganse. Entonces, ojo con escribir mal. Vamos a corregir primavera, enter. Ya está, 11. Nos perdíamos de encontrar a la ganadora. Y si sumamos primavera, verano, el team calorcito o team verano, team primavera, le gana por goleada al team invierno. Bien. Entonces, vamos a Bien. Bueno, tenemos un ganador, eh, un ganador total, primavera. Y si lo sumamos al verano, el frío tiene poca, poca prensa mala fama. Bien. Bueno, y así se podría hacer, y de hecho lo van a hacer ustedes con todas las columnas. Van a analizar por qué el próximo paso va a ser visualizar esto con imágenes interactivas o dinámicas. Vamos a empezar de a poco. No se asusten y no en, y no hoy, no en esta clase. En esta clase limpiamos y analizamos. Bien. No hay mucho más. Quien tenga alguna duda acerca de la fórmula, lo que tiene que hacer es rever el video, rever algún paso, pero es todo lo mismo, repetitivo, para cada una de las columnas, para cada una de las categorías. Porque que hay que tener en cuenta es saber cuántas son las ciudades que hay que tener en cuenta en esta, para esta tablita, ¿no? Avellaneda, Ciudad de Buenos Aires, Florencio Varela, Roma de Zamora, Lanús, Ezeiza, Almirante Brown, Presidente Perón y de la Zategui. Esas serían en este caso. Y acá lo mismo, dos veces por semana, 15 días, una vez por semana, diariamente, y así, y encontrar las diferentes categorías que hay. Que eso lo ven, clickeando en la columna, y clickeando el, el, la copa menstrual o el iconito de filtro, ¿no? El embudito. Clickean acá y ven que son 1, 2, 3, 4, 5. Ah, son varias. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Cada 15 días, día por medio, diariamente, dos veces por semana y una vez por semana. Y esas son las que tienen que, que analizar. lo mismo... Eh, en municipio de residencia, mayor preferencia en comidas. ¿Cuántas son? A ver, me deja... Ah, no, el embudito está acá. A ver, ahí está, lo cliqueo, busco acá y tengo ¿Tanes rojas y Carne roja, invierno, legumbre, otoño, pasta. Ah, me parece que seleccioné dos por error. <ríe> me asusté. Selecciono esta columna. Ahí está. Ahí, uy, ah, ya vi por qué, porque tengo tengo la columna estas acá, entonces me las me las confunde. O, olvídense, supónganse que no está eso. Olvídense de las que tenga de invierno, qué sé yo, que la, las mías tenemos: carnes rojas, legumbres, pastas y pescados, semillas, verduras y hortalizas. Seis, creo que son. Bien, sobre esa serie hay que hacer. Claro, acá el error es que selecciona toda la columna, te filtra las que están acá, que son del análisis, no de la columna de las respuestas. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta también. Les marco el, el filtro y bueno, y así con todo. Y vamos a ver, me interesa saber, que no lo viste en el análisis yo, eh, en el backstage, ni ahora acá en vivo el análisis de cuál es el medio que, que gana. Igual yo creo que va a estar entre diario online o revista online y radio online analógica que incluye podcast. Pero por ahí tenemos muchos youtubers o algún youtuber. Uno ya tenemos a la vista está ahí que es su periodista preferido es Víctor Hugo Morales. Bueno, un saludo y, y bueno, recuerden 10 de la mañana es la, la clase especial en el marco de la Semana de la Ciencia y Tecnología con nuestra invitada de lujo, Soledad Arreyes Spanozzo, que nos va a hablar sobre periodismo de datos y fact-checking contra la infodemia. Si este video lo están viendo después, bueno, espero que hayan participado en, en la charla. Les mando un saludo.